Saludos ¿Cómo están espero que esté aquí pro mirando este video a dónde está mirando este programa Bienvenidos amigos este es nuestro programa a donde hablamos cosas videojuegos o datos interesantes recopilada en internet O también rumores o muchas rumores gracias por estar aquí yo soy su anfitrión tus amigos arturo espectral 3014 bienvenidos al canal hoy en día les anunciaré mi nuevo torneo que llama torneo destinado de los espectrales comienzo aclarado el video corre el video mismo comenzaré el explicarte el formato el torneo será la cambiada con la nueva edición el torneo son esto indique el nombre de su canal sea un tema libre como cualquiera como por ejemplo analizando algún personaje o un tema videojuegos etcétera Mencionar sus vídeos dejar links en la descripción solo si admiten vídeos que hayan sido subidos durante este año 2021 respectivamente deberán publicar su video en el grupo de facebook en la descripción podrán encontrar el link al grupo de facebook del torneo en donde podrán sus presentaciones vídeos y todo referente al torneo que deseen compartir claro todo con el debido respeto y sin el afán de ofender cualquier duda que tengan pueden dejarla en los comentarios o publicarla en el grupo yo yo les estaré respondiendo lo más corto posible y el torneo destinado de los espectrales es indispensable que cumplan todo lo indicado en este video para poder participar y tener una organización sin contratiempo como siempre aquí no hay límite de participantes por por lo que puede entrar lo quendero activo que desea hacerlo desde el más novato hasta el más veterano todos serán recibidos y calificados de la manera más objetiva del torneo es momento de presentarles al jurado que estará presente en este certamen, aunque Caiserán filocuendo X nuevo miembro del jurado del torneo destinado de los espectrales, yo Arturo Espectral 3014 y encargado de algunos de los premios creador y organizador de esta competencia torneo. Ahora les mencionaré los premios que daré. No son la gran cosa porque vivo en Argentina, pero son decente para mí. El tercer se llevará saludos especial algún fondo música y fondo pantalla para tus pantalla, el segundo lugar se llevará personajes asistente para tus video y llevará también a un banner si logros para tus canal primer lugar llevará una película de su serie favorita eso dígamelo en los comentarios y llevará también una miniatura creado por mí llevará gran premio sorpresa xd así que la fecha límite para subir su video de presentación es del día 26 de junio y para ubicar su video en el título deben poner el hashtag aparece en pantalla pero bueno hasta aquí el video cualquier duda que tengan se las aclarar en los comentarios yo soy Miranda aquí me despido hasta la próxima Amarte pero fracasé sí. Ese mundo que te